Hoy La amistad. Pasamos el día rodeados de personas que nos acompañan. Y las redes sociales nos demuestran que es importante tener vínculos con otras personas. ¿Pero realmente tenemos amigos verdaderos? En el podcast de hoy vamos a hablar de la amistad. En España decimos que quien tiene un amigo tiene un tesoro ya que probablemente la amistad sea una de las cosas más valiosas que podemos tener en nuestra vida. Los amigos son como la familia que elegimos, y nuestros amigos son nuestros compañeros de vida. He querido preguntar a diferentes personas qué es la amistad para ellos, qué significa ser un buen amigo. Vas a escuchar a cuatro personas de diferentes edades y nacionalidades, y esto es lo que han contestado. Hola Ángel. ¿Qué es un amigo para ti? Para mí, un buen amigo es alguien en quien se puede confiar siempre. ¿Y cómo y cuándo conociste a tu mejor amigo? Se llamaba José Miguel y nos conocimos en Zaragoza hace más de 50 años. Ahora vamos a hablar con Carolina y le hemos hecho la misma pregunta: ¿Qué es un amigo para ti? Para mí, un buen amigo es alguien con quien puedes charlar de lo que sea y pasar un buen rato. ¿Podrías hablarnos de tu mejor amigo o amiga? Mi mejor amiga se llama Elena y la conocí en el colegio cuando tenía solo siete años. Y hemos sido muy amigas desde entonces. ¡Qué interesante! Podemos decir que para ellos la amistad ha sido duradera. Hemos hecho a Andrés, un estilista de México, esta pregunta. ¿Qué es un amigo para ti? Eh, un amigo para mí es la familia que escogemos. Y básicamente eh, yo los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Para mí un amigo es muy, muy, muy importante en la vida y es eso, mi familia, la familia que yo he escogido. ¿Y quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo se llama Adrián. Eh, lo conocí eh, por Facebook, fue porque les es DJ y fue muy, muy chistoso como nos conocimos porque me pasó una canción privada y pues ya llevamos 12 años de amigos y es como... Es más que un hermano para mí. Por último, hemos querido preguntar a Alfonso, un estudiante de Madrid. Esto es lo que ha respondido. Pues es alguien en, que, en el que puedes confiar, es alguien eh, al que ayuda y te ayuda de manera desinteresada y es un, es un compañero, una compañera de vida que te encuentras por el camino. ¿Y hay alguien así en tu vida? Pues la verdad es que yo no considero a nadie mi mejor amigo. Pienso, o sea, hay mucha gente que en diferentes momentos de la vida eh, tienen, ocupan eh, ese lugar, entonces lo se conoce de, de manera diversa, pero nadie ostenta esa posición. Muchas gracias a todas las personas que han contestado. Parece que una amistad sincera se basa en la confianza. La persona lo da todo sin esperar nada a cambio, aunque es necesario que ese interés y ese vínculo sean recíprocos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la amistad? ¿Tienes buenos amigos? ¿Quién es el mejor? Puedes dejarme tus opiniones en los comentarios y así puedes practicar español.